Estamos Muchísima. con el Flaco Suárez, le damos la bienvenida y además oh. con Lucila Robles y Gabriel Sánchez que forman parte del elenco de París de Bienvenidos chicos, ¿cómo, ¿Cómo están? Está, gracias, un gusto, gusto tenerlos por acá. Igualmente, un gusto verlos tan lindos, tan sensuales. Ah, bueno, gracias. <risa> ya has acostado tarde, nos contaba Flaco, te quedaste guitarreando con amigos sí, hasta las 5 ¿A la vos no. te parece? Bueno, ¿Sí? el otro día tenés <risa> una nota en televisión. Me parece sí, Me parece bien. <risa> Si quiera fueron todas las noches. Si quiera todos los días te invitaron. ¿no? Claro. Bueno chicos, un placer recibirlos para acercarnos a esta propuesta cultural que dirige El Flaco. También estás en escena y ustedes también forman parte de este elenco. ¿Nos quieren contar un poquito de qué va? Bairoleto bandido rural? <risa> Qué silencio sí, claro, ese es género. ¿Quién nos claro. va a contar? No, es así, es muda la hora. <risa> <risa> es como cine mudo, pero teatro mudo. Claro. claro. Que, cuenta la historia de un bandolero que existió Ajá. en el norte, que junto con otro bandolero, Mate Cocido, asaltaba. Él se llama eh, bailoleto Juan Bautista Bairoleto. Sí. Y el otro bandolero le decían Mate Cocido. <risa> <Me gusta>. Porque <risa> tenía, par tenía partida de la cabeza. Este... Y estos Parece. tipos empezaron a asaltar los trenes ingleses, sí. los ferrocarriles eran ingleses antes sí. de la época de Perón. En uh -huh, la uh -huh. época de Perón los requisaron para el Estado. Entonces, Y robaban la caña de azúcar, uh -huh. la llevaban a Buenos Aires y la mandaban a España uh -huh. y a Inglaterra. Entonces, este, y esos tipos asaltaban los trenes. Y hay muchas leyendas que yo recibí en el sur cuando fui a donde lo mataron, en, o se mató, Dijeron que lo mataron, pero él se mató en cerca de Bowen. Mm. Claro. Ahí se, se había retirado ya. Estaba claro, con su verdad. mujer y sus dos hijas, eh, que fueron al estreno cuando hicimos Bairroleto sí. hace ah, años. Eh, sí. este, él se pegó un tiro porque lo había rodeado la policía y, mm. y él tenía las dos hijas y la mujer en el rancho. Mm -hmm. Entonces mm. eran muchos milicos que iban a disparar, entonces claro. él salió dijo, si disparan van a matar a toda claro. mi familia su vida. y se pegó uh -huh. un tiro entonces y le decían el Robin Hood de las Pampas uh -huh. hay un montón de historias que cuentan que nosotros contamos ahí que el tipo era un tipo agradable un buen tipo bandolero, pero un buen tipo uh -huh. que muchos viejos nos contaron de que a veces repartía plata con la gente más necesitaba, claro, de ahí lo de ayudaba robin, mucho claro. sí, ayudaba mucho este era un mandolero obviamente, era un uh -huh. tipo que andaba con revólver en la cintura pero hay un montón de gente que me contó cosas viejos que lo conocieron y decían que cuando hicimos la investigación para hacer la obra uh -huh. que me que era un tipo, buen tipo buen vecino, cuando ya se había retirado uh -huh. lo mataron este, claro, que lo entregan además, por eso también lo van a buscar. Claro, lo Bowen Me parece súper interesante tener que reclutar historias de personas que lo conocieron, un poco a veces algunas leyendas y más para poder armar la historia, ¿no? qué trabajo, uh -huh. me parece súper interesante. Y un, un tipo le hizo un verso ahí muy bonito, un viejo que me, que lo, me lo dijo a mí, me dice: eh, ay, él le hizo un verso y me lo tocó con la guitarra, decía: ayudaba el que podía, al pobre, al necesitado. Aquel que era más buscado y aquel que nada tenía. Juan Bautista, Bairuleto, La Pampa te ha de vengar. Bueno, me encanta. Chicos, ¿y sus personajes? ¿Quiénes son en esta obra? Y nosotros estamos, eh, la obra cuenta con música en vivo también, eh, Ajá, y es como que se va entrelazando la música Ajá. junto con las escenas. Uh -huh. eh, puntualmente ahora estamos más en el rol de, de la música perfecto pero constantemente la actuación igual Actúan sigue también. Claro. son canciones originales de la obra compuestas específicamente sí vamos a las cárceles esta semana que viene vamos a la cárcel ¿no? el 29. El 29. vamos a lugares marginales donde el teatro no llega ahora estuvimos en la lagunita bueno, y ahora un... vamos a estar en el teatro Mendoza la estrenamos en Independencia, ¿no? O la hicimos ya, en Independencia. Sí, sí, sí. sí eh. Este, la vamos a hacer en el Teatro Mendoza este domingo a la 21. 20.30. 20.30, con un precio muy accesible, de 700 pesos, para uh -huh. que vaya gente. Es una historia muy linda, con una estética muy linda, este, toda resuelta con telas de colores y con, y con música en vivo. ellos, bueno, yo, yo son de un grupo musical y que... Del principio Claro, para el, poner ahí un poco en contexto El grupo se llama De Sol a Sol Teatro mm, claro. eh, Bueno, trabajamos con El Flaco eh, Nació en la facultad Primero en la práctica escénica Uno daba El Flaco Ah, fue el profe Claro bueno. y, y después <risa> eh, claro. A mediados del 2012 Por ahí el grupo se independiza Y comienzan a trabajar en el mm -hmm. Teatro El Taller que claro. También ahí El Flaco Donde siempre ha laburado y bueno, hasta el día de hoy estamos celebrando más de 10 años de, de trabajo juntos y bueno, quisimos hacer esta obra en el Teatro Mendoza, que, que es bueno, un teatro Feliz, muy chicos. importante ah, para nosotros. Y, y bueno, ¿Y celebrando también. son en escena? Eh, somos más de 20. ¿Un montón? Muy bien. Uh -huh. actores, músicos. Somos muchos. Muchos. Y vos, flaco, aparte de dirigir, también actúas en la obra. Tú un pedacito, sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que haces puntualmente? ¿Cuál es tu personaje? Algo no, stripper. <risa> <risa> Imperdible, entonces. No se lo pueden pasar. Es Me que avisan que se agotaron las entradas. Es que tiene una parte cómica y yo hago stripper. <risa> Me encanta. Gabriel, ¿y tu eh. experiencia cómo ha sido en el elenco? ¿Cómo es, eh. en la obra? ¿Cómo lo transitas? La verdad que con mucha gratitud eh, es un lujo poder eh, actuar en, en este tipo de propuestas eh, del teatro popular eh, que sin lugar a duda te, te hace mejor persona, yo creo, este tipo de experiencia Y por eso también la gente tiene que ir a verla. Bien. Salís, salís, eh, pensándote dentro de un todo, eh, con más empatía. Realmente es una linda experiencia. Espectacular. Eh, el contenido en sí de la obra uh -huh. que nosotros queremos plantear a partir de este bandido y por mi experiencia en dar clases, en dar actua, eh, funciones en las cárceles, uh -huh. como todos los presos de la cárcel, sin excepción, o una o dos excepciones, uh -huh. de las cárceles que yo visito, uh -huh. muchas cárceles de Mendoza, y este, en otros lados también, es que siempre los que están presos son los pobres, los que no tienen abogado. Uh -huh entonces muy difícil encontrarse a una persona de dinero dentro de la cárcel uh -huh. y si están en la cárcel están en una cosa aparte todos, un con quizás, todo sí. privilegio uh -huh. entonces como la gente humilde esto le cuenta la historia ¿no? uh -huh. a partir de la medida de Bayroleto pero como la gente humilde este, le como el primero que la violencia brota de, de la pobreza la violencia esa uh -huh. de bandidos y de revólveres Brota de la pobreza, brota de la droga, que venden los que se enriquecen con la droga, brota de la, de la, de la injusticia, del dolor. Eh, este es así que la obra comienza cuando el, el, el, el patrón de la estancia, que, que lo hago yo, este, les da les paga la semana y le va descontando lo que se le da la gana y les miente. Entonces ahí Bairoleto se revela y dice, ustedes son sin vergüenza claro, con un Uno fuerte tramposo. contenido social uh -huh. podríamos claro. Decir. claro, unos ¿Cuál? tramposos, unos miserables nos pagan con males, nos descuentan cosas que no existen uh -huh. y, y, y entonces el patrón dice entonces te vas, estás despedido me voy, dicen ya van a saber no spoilees, no spoilees claro. Claro. No, no, no, no, porque es el principio empieza así empieza, ¿eh? así así empieza. No, no, no, no, no, no sé, no me caguen la vida. Es, es, es. Y ahí dice el tipo, este, llegan a saber quién es Juan Bautista Bailolet. Uh -huh. Y ahí se revela ante la injusticia él que era un peón, se revela ante la injusticia. Y ahí cuando decide con Mate Cocido, otro bandolero uh -huh. del norte del Chaco, asaltar los trenes que venían uh -huh. y como es, y ahí empieza su carrera delictiva muy joven. Cuando se retira, en Bailoleto, este, se viene acá al sur, uh -huh. a Carmenza, y ahí es donde muere, uh -huh. este, con la familia, que nosotros los conocemos, claro. uh -huh. que fueron al estreno las dos hijas. ¿Y qué evolución eh, te dieron ¿Cómo? de la familia? ¿Qué Tan, te dijeron? lloraban, sí, emocionaban. No agradecían. ¿Les gustó cómo como lo plantearon? Claro, como... No lo pintamos como un héroe, lo pintamos uh -huh. como una víctima de la sociedad que se revela. Uh -huh. No lo pintamos tampoco como un héroe a Bailoleto. O sea, no hay una apología a la violencia. No, seguro. Claro. Hay, una, apolog... hay una, una crítica a la violencia social. Uh -huh. Donde la gente... Yo voy a las cárceles y, y salgo a veces llorando de las historias que me cuentan. Porque es verdad. Es, es gente que sufre sí, mucho. realidad realidades que... durísima. Sí. Y, y las cárceles no son de lo mejor. Se están amontonado en calabozo y seis, siete chicos a veces. Uh -huh. nah. Y yo voy ahí, o hemos ido ya con Bairoleto a, uh -huh. a la cárcel penal, y ahora estamos otra vez. cuando el, el 29. El 29, de septiembre. el 29 vamos acá al penal de la Bolanza Ormer otra vez. Qué buen proyecto. Sí, todo un desafío también, sí. sin duda. Y... Sí, nos han traído la, la guitarra uh -huh. a los chicos para mostrarnos un poquito de estas intervenciones musicales que se pueden sí. ver a lo largo de Bairoleto. Sí, muy, muy cortita Muy y cortita, cortita ¿eh? dura una, una hora y veinte dura la, la, la canción <risa> A contar una historia de nunca acabar, de nunca acabar. La historia de la violencia que azota El domingo a las 20:30 con una entrada muy accesible de 700 pesos que la han querido poner los chicos porque somos como cooperativa, no hay gana plata, la plata va para un fondo de necesidad, de cosas, eh, todo se reparte, repartimos por partes iguales. Yo, que soy el mejor, este, gano igual que ellos, que son los peores. Este, no, estos son unos capos. Este, eh, y bueno, y, y no, hay un, no hay un objetivo económico, hay un objetivo de oficio, de aprender, de trabajar en espacios no convencionales. Hay tan pocas salas en Mendoza, entonces... Trabajar en las calles, en la Plaza Independencia, hicimos una función muy hermosa. Ahí mostrábamos las imágenes. Vamos sí. a volver otra vez a la Plaza Independencia. Uh -huh. este, y así vos te acostumbrás, como me pasó a mí cuando salí del país, el, la famosa beca del general Videla, que me becó para uh -huh. irme al exterior. Sí, sí, este, uh -huh. el, ahí mostramos una cosa real, como yo muestro en todas mis obras. En todas las obras que yo hago, en educando al nene, una obra, hace 35 años le escribí, sí, y es totalmente antimachista, o sea, uh -huh. es como el padre quiere que el hijo sea un sinvergüenza y un cabrón como él, uh -huh. y el pibe, el que hace el negro, es sensible y tiene otra historia. Este, y como el machismo se va formateando poco a poco, y por suerte, por suerte ahí en la obra lo contamos porque metemos a Martina Chapanay que también estuvo en la, en la guerra lagunera este, eh, con, mostramos que la mujer como parte de, de, de, la, historia. de, de uh -huh. la historia y bueno, creo que intentamos hacer todos los trabajos que hacemos como, como que tengan un contenido social, humano y en defensa de, de, de la igualdad Uh -huh. de la igualdad, de la igualdad que es tan difícil uh -huh. siempre ha sido tan difícil. Eso está buenísimo. Hay muchos que, que tienen, hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho y eso produce uh -huh. mucho mucho dolor. Sin dudas. Laco, gracias chicos, chicos, gracias por acompañarnos Por Un traernos propu esta propuesta Ay, Se lengua la traba a veces Así que vamos a reiterar la invitación Para que no se la pierdan, es en el Teatro Mendoza Este domingo desde las 20.30 horas Ahí estamos viendo Entrada Web Que es el sitio donde pueden comprar las entradas Te agrego que dos horas antes Se abre la boletería del teatro Muy Por bien. si alguien no la puede comprar por internet Perfecto. Y bueno, dejar una potente invitación Porque el elenco trabaja generalmente En espacios abiertos, uh -huh. en plazas, en barrios y la apuesta que vamos a presentar el domingo, hemos trabajado un montón, va uh -huh. a haber una apuesta de luces también muy bonita. Y bueno, más allá de que la puedes ir a ver a una plaza, es una Obvio. hermosa oportunidad. Para que consumir teatro mendocino. Sí, apoyar el arte local y el talento que tenemos acá en Mendoza. Gracias nuevamente. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.